Este comunitario, un bueno. saludo y un beso a la princesa de papi que está viendo eh, nuestro programa. Sí, que está ahí frío, tú sabes. No, tú sabes que, que el, la, la, el, la madre, el, la madre el, se revela. ¿eh? No, el lunes llega. No, y el lunes llega. que tal? No, porque el lunes neto no llegó con eso. ¿Qué bueno. están los reyes? No, no, yo tengo que buscar reyes, reyes por pipa. Ya bueno, y Reniel tiene que buscar reyes. Ahí es el hombre que tiene más padrino. No, ahí está, ahijado, ahijado y padrino. No, pero para los míos, si usted quiere dar algo también. Yo hasta el, no el 31 estaba ayudando a reyes. Lo el 31 digo, hijo, ahora. lo que yo le a al hijo Todavía. de Néstor, ¿no? a la fundación, a la fundación. <risa> ay, ay, ay. Señores, ustedes recordarán cuando uno era niño, esa emoción de que llegara el día. Porque para nosotros no importaba, como que 24 y 31, como que uno decía, no era tan importante como adultos. O sea, tú de adultos le das más importancia al 24 y el 31. Sí. Pero cuando tú eres niño... Tú no le dabas importancia a 24, tú querías que, que ya por fin dieran el cañonazo para pues, que llegara el día 6 de enero. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo entendía antes que del 24 al 31 era como durar 8 meses. Y del 31 al día 6, de, de, de, el Día de los Reyes, era como durar 8 meses más. Yo sentía pero que ahora había se 8 meses, meses que era del 31 al 6. ¿Cómo? De 31 al 6, yo sentía que era un año. Era, eh, exacto, exacto. Uno era Mira, muchacho, una eternidad. Eso, eso era ahora, ¿no? desesperado. No, no. Temprano de cara, no, y no, no, Y uno se portaba bien en ese tiempo. Ah. Ay, eso era bueno, una madrina que siempre me, me trató de la mejor manera. Graciela yo no conozco a la madrina mía todavía. Yo, no soy, <risa> yo, no, yo nunca he sabido quién es. <risa> así <risa> es que, <así risa> que cuando la gente me dice, era, la madrina saludo, tuya, yo, digo, a, ah, yo no sé quién Graciela es. Graciela Palencia, yo. Tengo el privilegio de que mi madrina sea colombiana. Okay. ¿Colombiana? Eh, entonces, la oye, maíz te... ¿Cómo así con privilegio? Te daba la madrina tuya, Neto. Claro. La, no me... eh, la mayoría no, de no, antes daban no, bien. Pero espérame, oye. espérame, espérame. espérame. ¿Cómo? ¿Y el padrino de dónde es? No, el, pa... el padrino es mi tío. Ajá. Bueno, entonces, ella... pero tiene el privilegio que, que es colombiana la mujer. es colombiana, tú sabes. Y ella es una buena persona y siempre en los reyes no se perdió. Pero me ponía a coger lucha porque tenía que portarme bien en el 31 <ríe> en diciembre para que eso... <ríe> a mi vaya. madrina nunca me regaló, porque mi, mi, mi madrina era una abogada que estaba en su mundo, que padre no sé cáncer, quién es paz de cáncer. Pero mi padrino, que también era mi tío, eh, me Eso, eso es. era, era la, la chalupa. Mm. Sí, ah. sí, la, chalupa, la <risa> chalupa. Para que la gente entienda, mi tío Luis, ella, le decimos la chalupa porque una vez, en la familia, iba a ser una cena de traje. O sea, le dijeron a todo el mundo, mira, es una cena de traje. Todo el mundo tiene que llevar algo de traje. Entonces, mi tío... Entendió que traje era llevar, ponerse una chalupa, o sea, un, un smoke. Una vestimenta. Una vestimenta. Entonces el tío mío fue con un smoking más grande que él. Ay, Dios <ríe> y él Santa. consiguió esa chalupa. Entonces de ahí en adelante le la pusimos la chalupa. Una chalupa. Que quedó ahí. Mi tío padrino Luis, eh, que ahora yo no yo. Ah, eh, ahora tú esperas 100 dólares. Por no, momento. no, ahora Ay. que no me dan nada. <ríe> Cuando yo era un muchacho, sí, me regalaba, me daba esos reyes de los padrinos, no fallaban. ¿A ti los, los padrinos no, no, no fuiste agraciado? oye, yo no sé todavía a esa altura de juego, ¿quién es mi padrino y quién es mi sí, madrina? Okay. Y lo, lo fuerte del caso es que mi madre, tú le das un número telefónico ahora y en dos meses se lo pregunta y te lo recuerda como si nada. Sin embargo, eso, eso nunca me ha dado su nombre. <risa> y bueno, a, ¿quién es a, esa gente? A, a Cosas que pasaban en el Día de los Reyes de antes era el, los el juegos que se vendían en los parques. Ustedes saben que antes, aquí en, en San Francisco de Macorís, los juguetes se reunían toditos el día 5 Aproximadamente, y o el 4 y el 5, y allá en el parque, Duarte, eso estaba lleno de juguetes. Y uno nada más iba para allá a ver. O, a veces uno iba a ver porque ni siquiera compraba. Ah, ¿no? Eh, no, y una tradición que se perdió. Y el chavaquito lo compraba, la, la gente lo compraba a veces de, de madrugada y de noche. De noche al, al centro, eso era el ay, final. Ya. No, yo no sé, yo me vivía loco. Tú. Ay, ay, de noche al centro a pie, uno no se iba. Miran, pero ya eso Después, Como, eh, Cuando antes uno iba al centro de noche. Dije, en el tiempo de reyes, yo, yo, yo estaba loco, era viendo tanta vaina, yo yo ya tanta. Era de todo lo que yo veía, quería. Ah, usted lo llevaban. Sí, a mí me llevaban ese. No, Ay, pero no. no mí, los juguetes no, los juguetes mí mí me lo escondían. ¿no? Ah, no, no, a mí nunca me llevaron, no, nunca me llevaron a mí. Usted iba a ir De hecho, una, una, no, no, no, no. No, no había. Igual, era. De eso, no sabía, era. Si tú sabes la edad, mira. Ah, por la edad, ah, no, la edad, es viejísimo. Pero Y tú, Neto, dejaste galletica y jugo a los a los Reyes Magos y Yevita para para el camello. Sí, sí. Y yo dejaba de que la jivita bajaba de la cama, que ellos venían y ahí sí si una vez yo me puse tan contento que me iba a poner malo con, con, con los caballeros de Zodiaco. la gorra. madrina mía, la madrina mía todos los, los caballeros con su armadura. ¿Todo? Es, sí, que se quitaba y se ponía. Sí, que siempre más? se pedía la pieza. Sí, siempre había uno. Y siempre que... la pieza que más se pedía era el caquito. Mira, porque <risa> había uno que, que no se le quitaba la cosa. Entonces ese día ella lo trajo a Estados Unidos entero el juego. Uno, yo vi eso. Había pistola y había de todo. Yo no vi más nada. Los caballeros de Zodíaco desarmables, sí. mira, muchachos tres días durar. <risa> Ay, santísimo. Y esa piececita, que, que tú la pisabas y te dolía los pies, que era, era un puyúa. Sí. Entonces, esa piececita siempre, siempre se pedía. Otra cosa que pasaba era que uno no dormía la noche anterior. O sea, tú eran las tres de la mañana y tú llamabas a, a, a tu papá. Un vez? <risa> un vez? Una llamada, una llamada. Lo buenas. Lo buenas. Díganlo, díganlo. De este ay, Jorge Luis, hermano, Jorge Luis. ¿Cuántos reyes? Jorge Luis tiene que ir a cantar este Reyes para la fundación de los de Neto. No hay problema, ¿cuánto? ¿A qué hora es? Ah, ay, ay, ay. Ah, eh. Eh, a las 4 de la tarde es el lunes. Ah, por Neto, yo te doy mi número fuera de cámara para que nos pongamos de acuerdo. Hasta un ping-pong, eh, hasta, eh, eh, hasta un ping-pong. Hasta no un ping-pong, hasta un ping-pong. Mire, hablando de los juegos de antes y los de ahora, eh, antes uno era feliz hasta con una goma de motor y un pedazo de pote. Ay, sí, sí. Yo, yo, yo lo hice sí. eso. Y, y con dos o tres bolitas o gomitas, tú, tú jugabas con otro compañero y compartías. Ahora sí. no, en Día de Reyes uno, jugaba, uno disfrutaba bien. Eso es así. Claro, porque tú, tú jugabas como con tres o cuatro muchachitos de barrio. Uh -huh. sí. Y en la ballena no. siempre, la pistolita de Mito, eso era, era, ese era el despertar de todo el mundo el Día de Reyes. Pero, claro. La pistolita de mito que, que lo vendían car lejísimo, la Castillo. <risa> yo qué quería comprar. Entonces, la moraleja está que la felicidad no depende del dinero. Wow. Antes nosotros éramos felices. Ahora tú le compras juegos caros a los muchachos y no son felices porque juegan solos. El que tiene una tabla juega solo. ¿Tú me entiendes? Yo, ¿Es, ya, es cierto. Eh, es cierto. Muy cierto. Eh, me acuerdo como ahora. Miren, esto pasó eh, eh, cuando yo vi que lo de Néstor yo traté de ayudar porque cuando yo vivía en el barrio, había un eh, muchacho del barrio que no recibían juguetes en ese momento. Sí, eh, eh, eso, es, eso es duro. Porque... Y yo, o sea, ahora no, porque ahora hay, hay un regalo de fundaciones, de políticos y de gente que... Mira, mira, mira lo que hacía la abuela. Y hay mañana. mucho... La Cuéntate una historia, que me pasó. Y yo me acuerdo con la mañana que me levanté, o sea, cuando te estaba con, con los juguetes y eso, estaba en la, en la calle. Y una muchachita que era vecina mía, que eran gente muy pobre, venía con un pitico, de saber eso de los de los turutú, ajá. Mm -hmm. Y yo le dije a ella que, que eso se lo regaló una persona del lado. Y yo le dije a ella, lo, porque uno siempre decía, hilo juguete, ¿qué te diga a ti? Y yo le pregunté a ella que qué le habían dado a ella. Y yo dije, no, mi mamá y mi papá no me compraron juguetes. Y, y yo, oye, mi inocencia en ese muchacho. En ese momento le dije yo, ah, pues yo no te quieren a ti. Oye, lo que le Exactísimo. dije yo. Pero no era porque no lo querían. Era porque eran personas sí. de escasos de recurso. de de recursos. No, había, no, había, no había dinero para poder comprarlo. Y eh, en mi la casa, con... la abuela mía, o sea, la abuela mía siempre, mamá ha sido mano dura. <risa> mamá estaba en toa. <risa> Pero habían varios niños que siempre jugaban conmigo, que eran de escasos recursos. Y los juegos míos ya los juntaba todos los que me daban, porque venían los tíos míos, eh, la prima mía, todo el mundo, y mandaban muchos juegos hasta de Estados Unidos, porque los juegos de Estados Unidos son más buenos que los de aquí, en sí, un sí, sentido eh. que allá no le dan tanta cajeta. Uh -huh. ¿No entiendes? Entonces reunían todos esos juegos que eran muchos. Entonces mamá, los lo amiguitos míos los reunía y nos los entregaba a, a, a todos. O sea, no dije, no, estos son tuyos. No, vamos a jugar todo el mundo ahí, pero sin sacarlo para afuera los juegos. Eso era en el frente, ahí, en la galería. Nosotros jugábamos y era de todo el mundo los juegos, cosas que ya se han perdido. Porque antes, con ¿te acuerdas de los camiones de hierro? A los Tonka. Los toncan, que se subían tres y cuatro ahí me, muchachitos. Ahí, ahí, ahí, ahí me regalaban un, y y eso sabía era, un Tonka. Y ya que yo Un Tonka. Había una bajadita ahí, en donde yo vivía, allá en la Duarte Arriba. Hay una calle eh, de esos contenedores, cuando comenzó a hacer sí. con, esos contenedores. Y yo me montaba en uno de esos toncas y le daba para allá abajo, como si fuera... Cacho, no, y los chubos, le pasaban carros por arriba los toncas, igualitos. Oye, los toncas duraban 5 o 7 años y estaban igualitos. Llegó el tiempo, ya, ya estaban un poco más grandes, la pistola de bolita. Ah, no, no, no, antes, antes de esa, la de agua. La de, la de agua. agua sí, la Pero de de agua. eso era un juego bonito. También. Sí, la de agua era heavy era porque bueno, la de agua. agua con porque porque ¿no? Mira que lo que pasa. Ahora se. Oh, ah, no, no, no, no. Era no, bonito entonces. Ya Era ya, bonito, no, no, sí, hay no... un bellaco, lo va a... Pasaba que antes la guerra... Ahora mismo está diciendo la guerra de bolitas esa gran de bolita es peligrosa, es. pero peligroso. antes de la de bolita estaba la de agua. Ah, muy yo me esa. acuerdo como ahora que eso era un grupo de, de, de tigres sí. y de, de muchachos. Hasta cloro echado. Y yo, que a mí me había regalado una, para eh, eh, padrino mío, tío Luis, y yo tenía, yo creía que era una grande, ¿sabes? Yo decía, dije, ya, che, qué pistola de agua más grande, decía yo, eh. Ay, pero llegaron. Yo, con oye, una, Benito, oye. Mate, y vienen esos tigres directos de allá para acá, bajando la Duarte. Motor y, y, y yo y yo, dije, y yo dije que con la pistolita mía, chi, chi, y vino ese tipo con esa de esa grandota de la cañona, y me dio la misma cara al agua. Oh, <risa> mira, eh, y después llegó una que eran carísimas, con dos tanques atrás. ¿Sí? ¿Sí? De esas fueron, ¡chua! Cuando yo vi eso, yo quiero una de esas. Y valían cuarto, mira, cuando tú lo hacías así, ve, que tú la cargabas, sí. te mataba. Yo no sé si ustedes por la edad tuvieron o no, pero habían pistola y qué sé yo, uh -huh. que uno la, la, la hacía así, alaba el gatillo y lo que tiraba era como chispa por dentro. Ah, sí, sí, pues, sí. Eso era una... Claro. B... Sí. Sobre todo levantarse temprano. Sí, temprano tempra... Exacto, sí. levantarse tempranito no para que pistola. se viera eso porque estaba oscuro. Eso era una belleza, sí. eso era sano. Sí, es, esa era la que tú dices, que eran Entonces, como marrones y a veces te delías el dedo. Porque a no. veces, o sea, tú le dabas tanto, mira, interno, Te interno, hacía un callito, el un callito. jugando esa hora con eso. Sí, sí no Y, había ni y eso era peo, peo. O sea, me acuerdo yo con esa, esa pistola. Esa pistola, espero eh, que a eh, la hora busqué en unos videos y eso, de juguete viejo. Esa pistola, cuando la uno la, la, la colocaban, cuando, o sea, le daban esa pistola a y, y se iba a la lógica. Uno de que a, eh, jugaba, sabes, en los barrios de noche oscuro. Eso era, eso era una cosa del otro mundo. Otra cosa que uno extraña en tiempo de rey era los comerciales que yo lo puse en mi Facebook del mundo del juguete. Ay, ay, caramba, ¿eh? ay, ay. A uno wow, le sí. a, Yo no sé que, que eso eran los comerciales más duros que uno veía. Eso es como que uno veía agua Guadalupe del mundo de juguete, flaco. Y eso que uno, ve, uno, uno creía que ella. No, lo sabes. que pasa es que había más interés ahí, uno lo veía mejor. <ríe> sí, porque uno, entonces uno ponía loco a los papás de uno, mira, mira la muñeca, y, dique, y, y siempre, y hacían como una película que la muñeca que habla, que ya a los semanas, muchísimas cosas. <ríe> También ey, acuerdo, y dichoso lo que lo que recibieron lo que recibían, recibían bicicleta. Sí, ay, no, yo no recibí Yo duré tiempo. Yo no dije, ah, Yo no. Lo que sí me dieron fue pistola de hierro. que Lo que decía la pistola de hierro, que cogía un mito. Ay, ay, ay. Yo una había una, había una que, que sí, la prohibieron, que la prohibieron que la prohibieron. yo la recuerdo. La prohibieron que tenía un cabo rojo, tenía un cabocito rojo. Pero era igualito un revólver. Un 38 y un treinta igualito. Y uno tenía que cortar los mitos a mitad, o sea, para poder poner colocarle, porque el mito o sea, era muy chiquito, uh -huh. Oye, o sea, eso eh, el mito era muy chiquito y, miedo, y, la, y la bola, la masa, no, eh, no cabía el mito en ese momento, lo que hacía era que se cortaba y entonces uno podía colocar. Yo mismo eso. estoy diciendo todo eso, pero no fue que a mí me lo regalaron, era que yo veía, <risa> <risa> era que yo veía a los demás, entonces uno... Que le regaló Esta esa yo... pistola esa, la, el cabo rojo, fue, que a mí me regalaron una de hierro, pero no tenía el cabo rojo, sino era marrón como de los vaqueros o algo así. Entonces a mi primo, al difunto Fabián, hijo de Fofo, le regaló alguna de esas, que Fabián era flaquito, entonces en el pantalón, en el pantalón le pesaba, ay, ay, ay, se ay. iba de lado. Es que y eso parecía... Otra cosa que él, un que, revolver, que, era, que regalaba mucho el tiempo de rey a la mujer, a las niñas, que era la muñeca que gritaba. Pero miren qué pasa para los milenias. No, millennials somos nosotros. Para los nativos digitales, o sea, los niños y ahora. Ustedes tienen el privilegio de, de darle un botón y esa muñeca habla, llora y de todo. En ese tiempo había una muñeca que eran como, como de fibra, de fibra digo, se hizo, eran como, tú sabes que eran plástico engomado y tenían atrás una, como una piedra, como un pitillo. Entonces, ese pitillo, entonces la muñeca tú la tiraba para adelante y para atrás y, y gritaba. Ah, y sonaba. O sea, sí, y sonaba, sonaba y, sí, y se sí. neaba. Ese era él. Entonces, ya, después, cuando sonaba. la muñeca se dañaba, uno que era hombre se robaba los cositos <ríe> y lo soplaba. <risa> Mira, muchachos, hay, hay, hay historia que, que no lo da el programa. ¿no? Uno lo que coge, y lo soplaba. Oye, oye, ¿qué, oye qué vaina. Pero eso es bueno, porque esos eran momentos puros sanos sin ninguna violencia, sin ninguna maldad, qué sé yo. M mucha inocencia y eso, eso es lo mejor. Y de hecho, mira... De los ping-pong, la, la niña. ¿eh? Sí, la ping bulla, pong, la niña pong aro. aro. Que de hecho el aro también es hasta hasta favorable para el organismo, sí. porque hay movimiento. Claro que dice José Lalú que los juegos de antes hacían que ayer, tenía más Ayer, iba a mencionar, ayer, yo vi ese comentario de José Lalú. José Lalu. Lalu dijo eso, que los y juegos véanlo, de antes... señores, véanlo. Tenían, No vale hacían más ejercicio, los niños hacían más ejercicio. Porque Ahora eso no. del aro, las mujeres... Todas las chamaquitas del barrio, como, dicen, como dice uno en los barrios, eh, andaban con su aro. O sea, el barrio iba abajo con su aro. y eso era lo que más regalaban en ese tiempo, porque no había tantos juguetes como ahora. O sea, había juguetes, pero no tantos. Y a veces a los que no le daban a El Macorizano que se acuerda de jugueticentro. Jugueticentro, centro, claro que sí. Hey. Jugueticentro, Centro. Sí. Yo, yo, yo Juguet no centro no era el mundo naceo. de juguetes de Macorís. De Macorís. Yo no estaba nacido. Bueno, eso. No, eh, no ¿Tú no pasaste por Juguet y Centro? No, no, no. No, no me voy a Lamentablemente, eso. cuando uno pasaba por Juguet Centro, uno se ponía loco. ¿Era loco? No, no, claro, Oye, una, una vez le hice yo un show a la mamá mía mira, en Juguet Centro. Ya tú sabes, por unos jugueticos que vendían. Pero era, era un recuerdo muy, muy muy bonito. Pero, una llamada. A lo buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Cuéntenos. Felicitaciones a los tres. Gracias, gracias. bendiciones. Oigan donde vean ustedes los famosos yoyos sí, sí. y los trompos sí. y los trompos de sí. madera y los sí, trompos de madera, madera. bien, yo, yo, yo, yo, y ay. la maría palito de la niña que cuando se sí. caía no quedaba un pedacito si sí, sí. él se jugaba sí, con ay, la maría sí. palito a mí me daban la maría palito que se trallaban y cuando se partían durábamos un mes llorando ay, <risa> la maría palito no. tenían, tenían un truco ¿Qué la, momentos? la maría palito tenían la patica o sea, que te la quitaba sí. <risa> que momento buenas y a veces las te eran media calva por los lados yo no entiendo nunca por qué pero oye, hablando de los yoyos, había unos yoyos que tiraban yo -yo. una pila que prendían luces, ah, Ey, sí. cuando uno le daba que, bah, que uno bajaba esos yoyos que ese, que esas luces, uno apagaba los bombillos y que ah, vuelto loco, así corriendo, <risa> <risa> ay, corriendo, paga unos bombillos para que no lo los demás. Uno, uno, uno vuelto loco ay, eh, ese tipo de bonito. juego de, eh, que, que le, que daba, ay, y los trompos también que, que, que encendían también porque había algún nunca llegué a poner el trompo en la mano. ¿De madera? De madera, no. Ah, yo sí. Yo, yo llegué a... No, no, no, no yo, yo no. Yo trabajé en banistería. Aprendí a tirar, duré yo como cuatro de hecho, años. De hecho, <risa> yo, yo trabajé en banistería varias semanas y era por eso, para que me pagaran con un trompo. Y con eso me pagaron y fui, lo, fui feliz como cosa loca. <risa> que te pagaran un, con un trompo. Con un trompo me pagaron. A mí me dieron un trompo, eh, me acuerdo que me, me ganaron un trompo, pero yo lo duré muchísimo tiempo para poder aprender a bailar. Ah, bueno, era peligroso, sí. Eso sí cuando lo vale pero en el piso, pero de, que de, de subir, de que el trompo, de que a mi mano ay, lo pasaba a la otra persona, ay, ay, sí, sí. ahí sí. lo juego ya, y se jugaba, de que la mujer, la muchachita, ya, jugaba Ya uno, tú, ¿tú jugaste alguna vez, tú jugaste alguna vez, que yo tengo dos pues tú jugaste sí. tú jugaste alguna, se claro, ¿Alguna, sí, <risa> alguna vez, tú jugaste alguna. alguna vez, alguna vez, tú jugaste alguna alguna vez, alguna vez, tú alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, o sea, a mí me daban mucho, mucho muñecos. Eso era lo que yo más... Era loco con eso. Muñeco, muñeco, muñeco. Eso era como que... Lo los que muñecos, de, había unos muñecos que era de... Una vez me regalaron el flaco de vaquero. El Woody, el Woody, Woody. Ajá, y el <risa> otro que era... Ay, ay, ay, ay eso es lo último. ¿Sabes qué muñecos me regalaron a mí? Eh, bueno, me regalaron la UBZ, sí, pero me regalaron de Michael Jordan cuando estaba en la película. Con Buzz Bordy, mm -hmm. y bailando. ¿no? O sea, los Looney Tunes. Looney Tunes. ¿no? O sea, esos muñecos... ¡Oh! Uno de los muñecos más emblemáticos que todo niño de no mi tiene generación no tiene que poner, una María Palito que busca, una María Palito. Una María Palito. Wow, sí, se voy a Voy si ya, por favor. Yo le no voy a vender la foto de la Villa Villaloga, Y Mira, el si día 6, el día 6, años atrás, digo décadas atrás prácticamente, después que uno medio, uno jugaba mucho con lo que uno conseguía, con lo que le regalaban, pero también uno jugaba Jumbo en la calle. Una fila ahí, cuatro. Sí. Cu sí, y el día de reyes era como para tú gozar, el era El día de reyes era, ah, sí. era, rey era. era como para tú gozar. Hay una muchachita, hay una, una, una jovencita que, que uno antes, en aquellos años, uno veía a la vecina y que, ah, qué bonita la vecina. Yo le decía a los compañeros que estaban allá adelante. O sea, Dejen de aquella pase. que no se mueva. <risa> yo estoy haciendo en mi casa, tengo una colección de, de muñecos. De muñequitos que yo jugaba cuando era niño yo estoy coleccionando. Ay, no, no me queda ninguno. Eh, yo te, yo te, yo te, pero, Sombrío de su muñequito. <risa> eh, ya lo sabe. Pero ¿qué pasa? Ustedes, ustedes saben que yo tengo una niña. <risa> Ay no, ya ha acabado. Ya ha acabado. Punta. Entonces, yo estoy buscando un muñeco y no sé si lo, no, no, no lo he podido encontrar. Que era de Hall Hogan. Wow. De sí. Hall Hogan y el otro. ¿Ustedes se acuerdan? a lo buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. A lo, bueno. Cuéntenos, ¿cómo eran sus reyes antes? Soldaditos. Ay ay, pues, ¡Ay, ay! Los soldaditos. Los soldaditos, los soldaditos es. un millón o sea, <risa> <risa> Un millón se volvió uno loco poniéndolo. No, porque los soldaditos no se jugaban, Eran en el piso. Y la mamá de Usted uno que se aquí? acostaba y siempre había carrito y cosas. Y, y ponía a los soldaditos ahí. Wow, Esta eh. eh, película, yo no sabía que hacía, yo no sé hacía si un... película con los soldados. Bueno, vamos a despedirnos. Eh, había también, eh, aparte de los, de, de los soldados, había una goguita de los soldados que era como verde, que tenía como la gomita por, el, por los lados, que era como un hierrito, que te, te, te cruzaba la goma. Una vez me pasó que yo me dije, que se para comprarlo y cuando yo lo junté me vi en eso mismo. Me dije, Señores, vamos, <risa> el lunes, vamos el lunes, nos vemos el lunes.